Recientemente, residentes de la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación generada a raíz del desvío de la Cañada Grande que ha traído como consecuencia el estancamiento de aguas residuales. Esto que consideramos es un atentado cruel contra nuestra comunidad. Nosotros no vamos a permitir que esta situación... Eh, ...perdure, porque vamos a utilizar los medios necesarios... ...para, eh, una vez más, señalar el riesgo que nosotros todos aquí corremos... ...con esta contaminación de esas aguas paralizadas de la Gran Cañada. El Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector de la gestión del ambiente... ...y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular... ...el ordenamiento ambiental del territorio, definir las políticas y regulaciones a la que se sujetarán la recuperación, conservación y protección. Al cuestionar a Bienvenido Guzmán del Ministerio de Medio Ambiente, en esta ciudad manifestó. Es que el Medio Ambiente no tenía conocimiento de ese desvío de de esa cañada para la construcción de un paro sino que eh, nosotros, tanto la Procuraduría como la Dirección de Medio Ambiente nos enteramos, por lo menos yo me enteré ayer que lo vi, vi la denuncia de los comunitarios y de una directora de escuela eh, criticando eh, la, la, la deviación de esa cañada y que está afectando a los niños. Al ser cuestionado sobre las medidas a tomar en torno a la situación, expresa: No, porque el medio ambiente no es la responsable de esa Está el índice la que tiene que ver con la deviación de, de, de, de, de agua. Y está Salud Pública. Salud Pública tiene, tiene un departamento de, de de salud ambiental que es la que tiene que velar por la contravención y con la enfermedad. Nosotros como Medio Ambiente eh, también intervenimos porque nos compete también en gran parte. Pero no somos los responsables. Recuerda que el Ayuntamiento tiene un departamento que tiene que velar por, por, por la salud también. Y por la contabilización también. Agrega, no han otorgado permiso para dichos trabajos y desconocen quién motoriza la obra. Reitera, se enteraron por los medios de comunicación. Yo no te estoy diciendo que me invité al medio ambiente, no, hago, no solamente que no te dado permiso, sino que me entero porque fue ayer eh, por, por, por los canales de televisión. O sea, solo si no tienen permiso para eso, hacerlo, no solo tienen permiso sí. Que yo no sepa. Primero tienen que venir aquí, canalizar y decir. ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consiste? Afirma, otras entidades también tienen competencia para resolver la problemática que preocupa a los residentes. Pero hay otras entidades que tienen que también, el alboréso modelo te dije, el índice que tiene que ver con, con lo que es distribución de árboles, de, de, árbol, de, de, de, de manufriales, de río, cañado. El ayuntamiento tiene que jugar su rol. Que también tiene un departamento, ...de se tiene un departamento pedagógico no sé y de medio ambiente. Y está la procuraduría, que es la que, la que nos da el apoyo, lo que tiene que ver con es parte judicial. El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado Inapa afirman no son sus atribuciones manejar los referentes a cañadas, sino a medio ambiente. Primero es. Eh, nosotros como institución no manejamos los asuntos de, de cañadas, es decir, nosotros manejamos alcantarillados, agua potable y alcantarillado sanitario. Ya los asuntos de cañada, eh, yo diría que es el Ministerio de Medio Ambiente, que maneja los recursos naturales, ya lo que es río, cañada y todo eso, arroyos, eso es medio ambiente que tiene que ver. Si están haciendo un, de, un desvío sin permiso, eh, yo asumo, es decir, una, una opinión como ciudadano es que toda persona que vaya a hacer ese tipo de trabajo debe tener un permiso de medio ambiente. El hedor, la contaminación persiste, las autoridades se rifan la responsabilidad de resolverlo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.